Vale, como no han tardado mucho en traerse, en, en, en colocar el tubo, pues nada, eh, pensaba que, que sé que voy a hacer un vídeo de cómo se coloca el tubo, porque creo que es un proceso que también pues resulta pues, curioso. Mientras que lo están conectando y sujetando y todo eso, pues veis aquí en a, la, la misma grúa que estaba atada, aquí estaba cogida esta cabeza, que es el brazo fijo de la bivalva, y la han dejado apoyada, luego la vuelven a coger, se la vuelven a colocar y volver a hacer otra pantalla diferente. Ahora mismo están sujetando... El tubo, claro, el tubo tampoco no tiene una longitud suficiente como para llegar hasta el fondo del todo de la, del muro pantalla mirad aquí el fondo, veis ahí que a, al fondo está la ventonita, la entonces tienen que meterlo en dos tramos, primero meterán un tramo, lo dejarán sujeto a esta altura más o menos con, con unos tubos, con unos hierros también cogerá la grúa, se volverá a coger otro tramo lo conectará arriba, lo enroscarán y entonces ya podrán seguir bajando hasta el fondo del todo eso tiene que estar muy abajo, eh, pero no tanto como para que toque abajo y no dejes el hormigón. Tiene que estar eh, a una altura que el hormigón pueda salir. Según va saliendo el hormigón, eh, tienen que ir también levantando el tubo, porque si no, la presión del hormigón, cuando estuviera ya muy metido dentro de la masa, eh, el hormigón no, no, no, sería, no tendría suficiente peso como para poder ir subiendo. Entonces también este tubo, según se vaya hormigonando, lo van a tener que ir levantando. ¿Vale? la verdad es que los operarios de las máquinas estas son unas máquinas ¿eh? a ver yo no quiero no quiero aburrirlos tampoco con el vídeo pero es que esto lleva el proceso que lleva no podemos no podemos hacer más ¿eh? pues Ahí están sujetándolo Bueno, aprovecharé aprovecharé para agradecer a David Navarro, que es el compañero que dirige la ejecución de esta obra, pues para, para agradecerle que me haya dejado hacer estos vídeos, para poder mostraros cómo es el proceso del, de ejecución del, del muro pantalla. Si queréis seguir haciéndome alguna pregunta o algo, pues a lo mejor lo puedo a lo mejor la puedo ir respondiendo si se os ocurre algo, ¿eh? mientras que estamos esperando a que a que conecten con el tubo de vertido esa de arriba es la tolla se pierde lo mismo. Ah, no, pues mira, sí que lo meten entero. En este caso, vale, vale, solo son 11 metros sí que, les, sí que les llega entero. Entonces no van a tener que hacer el proceso que estaba comentando de meterlo, sujetarlo y luego enroscarlo. Ya lo han hecho fuera y lo meten, lo meten directo. Como veis, la tolva también está preparada para que no es redonda completamente, sino que tiene una parte plana para que se pueda quedar pegada completamente a la fachada vecina. Porque ten en cuenta que aquí estamos trabajando con una fachada vecina. Eso complica, complica bastante las cosas. Ahí la ha metido. Ahí apoya en ¿eh? la patada. No, no debería hacer ningún golpe, pero bueno. Y ahí ya va entrando. Vale, no tiene más, ¿eh? Ahora cuando lleguen aquí, pues los sujetarán para que no apoyen el fondo y, y ya está. Así que nada, ya nos esperamos a que llegue el hormigón, ¿vale? Nos vemos en un momentito a ver si conseguimos ver cómo es el hormigón a